Jorge Bonifacio también se integra a los entrenamientos de los Tigres del Licey. Jorge, tuviste muy buena temporada en DOPEA eh, con relación a los turnos y a los hits conectados, eh, una muy buena proporción. En general, ¿cómo crees que te fue desde tu punto de vista? Me fue bien, me fue bien, pero tú sabes, tenemos que seguir trabajando para no conformarnos y seguir... Dando lo mejor de, de mí. En el aspecto de los cuadrangulares, eh, tu primera temporada fue 2012, donde conecta, conectaste 10. Después esa categoría ha sido un poco irregular. ¿Te has enfocado en mejorar ese aspecto del poder o quizás eh, la, quieres mejorar un equilibrio entre las otras categorías que también son importantes, dígase promedio de bateo y todo lo demás? No, seguimos trabajando fuerte, pero no han querido salir, pero el poder sigue estando, seguí trabajándolo fuerte y y nada, y seguir trabajando fuerte para para, para producir para esos producir. batazos, claro que sí te vemos aquí muy motivado de hecho ya en estas primeras prácticas es decir que existen las posibilidades de que puedas unirte al conjunto desde temprano cuando inicie la temporada ya aquí haciendo las prácticas, ¿te han dicho algo con relación a esas posibilidades de poder estar eh, la temporada regular con los Tigres del licey no, no, todavía no, no he conversado con ellos sobre eso, pero estamos aquí para dar lo mejor de mí Tú que fuiste un espectador desde fuera por la actuación de tu hermano y por la actuación de, de los Tigres del Liceo, que es el equipo al que tú también integras, ¿cómo viste lo que pasó la temporada pasada, esa serie final y todo lo demás? No, lo gocé mucho porque desde chiquito siempre he sido liceísta y eso, y viendo a mi hermano y viendo al equipo de que, que pertenezco y que soy, muy emocionado con ese campeonato del año pasado. Tú sabes que esta liga se utiliza mucho, sobre todo para los jugadores jóvenes como tú, que... Para que venga a desarrollarse en un aspecto en específico, ¿alguna instrucción en especial del equipo de AA de Kansas hacia los Tigres del Licey para que tú vayas a desarrollar algo aquí, ya sea el bateo como ya discutíamos, llegamos el aspecto defensivo, ¿cuál de esas categorías o, o todo? No, en general siempre hay que trabajar de todo porque uno, como te digo, uno nunca siempre está bien, bien, siempre hay que seguir trabajando en la pequeña cosa que eso es lo que llega a uno a, a decir de un, resultado, un, claro un que buen sí. resultado y en estos primeros días de práctica cómo te has sentido eh, con los demás muchachos muchos muchos jóvenes así como tú cómo, cómo has visto todo no muy bueno hay muy buena armonía comenzando como como tú dices los primeros días de entrenamiento aquí es muy buena armonía en el equipo el equipo hasta ahora siempre eh, está muy bien tú ya te, has tenido la experiencia de jugar eh, junto a tu hermano, es decir, que si las cosas se dan eh, todo igual, él te ha dicho algo, por ejemplo, cómo se llevan compartiendo un terreno de juego, ¿Cómo, son, cómo es esa relación, más allá de los hermanos, como compañeros de equipo. No, como tú dices, somos hermanos y todo, pero cuando estamos dentro del terreno somos unos trabajadores y tenemos que dar siempre el 100% de uno para que el trabajo se vea bien. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, que te siga yendo muy bien aquí en los campos de entrenamiento y mándalo, mándale un saludo a todos los seguidores de Licey TV y a los fanáticos de los Tigres de Licey en general. Bueno, que estamos aquí, que sigan apoyándonos como vinieron el año pasado, con el mismo ánimo y, y para adelante que todos nosotros este año de nuevo. Licey campeón dos veces, ¿verdad? Sí, claro, lo sí. viste. <risa> Seguimos con más de Licey TV.